Thank mm -hmm. quema malos sueños, oyes como un adiós, porque estoy muriendo, saca de adentro, Todo se ve tan pacífico al finalizar Te entrego mi esencia para volver a empezar Oh, el cielo está abierto La vida se va convirtiendo en algo. despierto, cantando alegre un momento antes de decir adiós. Luz entierra mis miedos, de Ya no los quiero Mi tiempo con ellos Ya se terminó Todo se ve tan pacífico al finalizar Te entrego mi esencia para volver a empezar abierto, la vida se va convirtiendo en algo nuevo. Hoy me encuentro despierto, cantando alegre un momento antes de decir. Está abierto, la vida se va convirtiendo, convirtiendo en un manejo. Hoy me encuentro despierto, mi cuerpo se va consumiendo.